Vamos a probar la infección. Vamos a probar la infección. Okay, ok, ok. No, Franco, Franco, Franco. No, Franco. No. no puede ser. Solo hay espacio para una persona. Hay espacio solamente para... Hay rayos. Ok, ok. Entro luz, entro Lul, Lul, Lul, Lul, Lul, Lul, Lul, quitar, no te alejes Ahí viene Pegaso no no no no. no, no, no, no Si pega a Lu, él el el también se va a volver Pegaso, él también No, no, no, no, no, no. Pegaso, Pegaso, viene Para acá creo sí, sí, sí, sí. <ríe> No, aquí no hay nada Aquí solo hay balas Tengo miedo Tengo miedo ¡Oh rayos No, no, no, no, no. Aquí no hay nada Voy a bajar por acá. Bueno, acá, acá Tiene que haber algo para abrir con llave amarilla Oh, ya sé dónde dejar esto oh, Ya sé dónde dejar esto Oh, ya sé, ¿por dónde abrir esto. ¡Hola! ¡Oh, oh, oh! ¡Abre! Oh, ¡Oh, abrí ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, tubito oh! ¡Oh, baja oh! ¡Oh, oh, baja oh! ¡Oh, tenemos otro tubito okay. Okay. ¿Tenemos otro tubito ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Hola, Orion, Or Orion, estás en directo. ¡No! ¡No! no, me asusté, qué vato, ay, me asusté.